Muy buenas, soy Emilio Márquez y estoy en el PrestaShot Day. Y una de las conferencias que más me han gustado de este evento anual para comercio electrónico es la de David Ayala, de Soy Webmaster. Me ha gustado tanto su conferencia que me digo, le entrevisto, aquí ahora. Así que con vosotros vamos a hablar sobre comercio electrónico y nichos. Muy buenas, David. Muy buenas, Emilio. Gracias por la entrevista, por, por estar aquí contigo. Y la verdad es que llevamos tiempo eh, hablando, porque nos conocemos hace más de una década del mundo de negocios online, llevamos tiempo hablando sobre hablar precisamente de cara a vosotras, a mi audiencia, y quiero preguntarte cómo ha sido la conferencia de hoy y cómo se rentabilizan precisamente esos nichos de mercado en comercio electrónico. La verdad es que me ha gustado mucho la, la conferencia de hoy porque al final es un enfoque no solo a nivel SEO, que es lo que... Nicho, digamos, sino que es un enfoque a nivel monetización, que es lo que buscamos todos cuando, cuando te metes en internet, al final es un negocio. Y es una forma de monetizar esos pequeños nichos, esos pequeños blogs que empiezas, por poner un ejemplo, empiezas un nicho de, de calvicie, de alopecia, que a nivel visitas no va a ser muy alto, una publicidad como AdSense o afiliados de Amazon, te va a dejar muy poca rentabilidad, sin embargo, si das ese paso a montar una tienda online o a revender productos con un porcentaje más alto, 30-40% de afiliados que los hay, por ejemplo, bueno no voy a decir marcas, pero hay una marca que te, que te, lo, que te lo deja un 30-40%, la rentabilidad se dispara, porque evidentemente, pues, sabes que te va a pagar 10 céntimos por por clic es que tiene muchísimos clics una web muy grande para que te salga rentable o que sea un tráfico de una IP eh, muy buena como la, la norteamericana Exacto. pero para que eh, te sea rentable un super nicho eh, por ejemplo imagínate que atacamos precisamente ese nicho de la de alopecia eh, cuánto eh, tráfico deberíamos de tener para que montando un e-commerce se fuera rentable y qué herramientas tipo Shopify Magento Prestashop eh, eh, le, le dirías a alguien para que con su blog con su de contenido empieza a montar un e-commerce de la forma más sencilla posible. Tráfico y herramienta. A nivel tráfico necesitas muy poco en cuanto a si trabajas que búsquedas transaccionales, es decir, eh, comprar producto eh, caída de pelo, producto anticaída de pelo, porque ya la intención de búsqueda el que lo busca para comprar, por lo tanto el porcentaje de gente que entra y que compra es muy alto. otra cosa es que sea una búsqueda más genérica, tipo alopecia o tal, entonces, buscas información un gran porcentaje y no va a haber tanta venta. Por lo tanto, a lo mejor con 100 o 100 visitas al día, ya te empieza a salir rentable, porque aunque te compren un 5% 10% de esos visitantes, ya, ya son ventas considerables. Y herramientas con las que, vale, tenemos nuestro blog, tenemos nuestro grupo en redes sociales, tipo Facebook, etc. Y a partir de ahí nos queremos montar un comercio electrónico lo más sencillo posible. Shopify es muy famosa, pero ¿qué herramienta eh, de, eh, le recomendarías a alguien para empezar fácil con un par de clics ratón Para empezar fácil o Prestashop o WooCommerce, que además eh, gran parte ahora de los, de los hosting en, tienen el instalador este de un clic y te viene ya tanto Wordpress que luego instalas el módulo de WooCommerce o PrestaShop que lo instalas también en un clic Y luego ya a partir de ahí, eh, es lo que he explicado en la charla. Puedes tirar alguna herramienta de pago, tipos en RAS, HRFs, que eh, sacas esas palabras clave con intención de compra y que tenga un mínimo de búsquedas, o puedes tirar de Google Trends o gratuitas, eh, como era software de public también, que te da muchas variaciones, con lo cual opciones hay muchas. Sí, tendré que, tendré que pedirle alguna de las herramientas porque me comentaba que, a ver, yo en mis tiempos he sido bastante SEO, lo que ocurre es que he dejado el oficio porque realmente me parece realmente duro el estar todo todo, todo el día luchando contra el algoritmo que hoy le dé por banearte, sí. cómo salimos de un baneo muy complicado, entonces eh, me resulta complicado y de cuando yo hacía SEO a ah, cuando ahora a David, que, que es uno de los mejores expertos que hay en España a nivel de posicionamiento de buscadores, le preguntaba, ¿cuántas ¿Qué herramienta estás usando? Me dice 15, y entonces se me, se me explota la cabeza. Creo que es un problema, porque ahora usamos muchas herramientas que, que no las tienes en cuenta. O sea, con solo una herramienta, eh, Analytics, que sea HR, en SYSTRIX, una lista que dices, aunque solo lo use una vez cada semana o cada 15 días, pero la tienes. <risa> con lo cual, eh, herramientas de Tomera se puede usar gratuita desde un primer momento, ¿no? Sí. Vale, vale. Entonces, a nivel de herramientas, os recomendaré alguna en descripción para que os resulte interesante comentaros que con 100, 200 visitas podemos empezar a tener eh, ya, eh, siempre y cuando que sepamos enfocar a venta directa, eh, podemos entrenar a tener una monetización. Y realmente, para llegar al punto de decir, puedo vivir realmente, no como un segundo hobby, sino como realmente eh, quiero dedicarme realmente a esto, eh, ¿qué pasos habría que hacer para realmente ganar dinero de verdad? para decir, esto es un sueldo, puedo rentabilizar. El primer paso, y más claro, es echarle muchas horas. Al fin y al cabo, mejor que tú no lo sabe nadie, ¿no? Que al principio pues no, no tienes recursos y el recurso que tienes es el tiempo. A más tiempo, tiempo tengas, menos dinero inviertes. Y luego, conforme vas subiendo, es imprescindible invertir ese dinero, ¿no? Porque así eh, inviertes tiempo, dinero, sube el doble de rápido. O sea, no, eh, a nivel de canales, que eh, tú eres muy bueno posicionando en, en SEO, pero a nivel de canales, aparte de conseguir posicionamiento en buscadores, ¿pero qué redes, qué plataformas, eh, dónde recomendarías hoy día conseguir tráfico? Pues eh, en Facebook, por ejemplo, la publicidad es muy, muy económica. Bueno, Twitter también está bien, pero según el, el sector, pues a lo mejor no es, no es ese nicho, ¿no? Pero eh, Facebook lo bueno que tiene que tienes también Instagram. Y si te dedicas al sector de la moda, por ejemplo, Instagram, pues ha puesto muy de moda el tema de, de, de la ropa, tema de eh, perfumes, tema de maquillaje. Y como se está acostumbrando la gente a Instagram, ver eh, a las influencers, ver a eh, esas pruebas que, que, que hacen de maquillaje, de tal... Es un canal que, que ya la gente está predispuesta a comprar y encima la publicidad sale bastante barata. De hecho, comentaros que el usuario de Instagram hoy por hoy sería el más heavy user, el usuario más hiperintensivo, con muchísima diferencia de prácticamente todas las plataformas, dependiendo de lo que haga un TikTok en un futuro, pero está por ver. Sí. Entonces, como de Tomera tiene canal de YouTube, os recomiendo visitar su canal en David Ayala. Eh, vamos a cortar el vídeo porque si queréis saber más, podéis ir directamente a su canal y de Tomera tenemos que hacer una colaboración para, para el suyo, eh, visitarle en Davi Ayala, pero aparte, ¿cómo te pueden encontrar? Y un último consejo que le, que le pudiera sí, compartir. Me, me pueden encontrar en, en Twitter con arroba soy webmaster o en, en el foro en soy que también está ahí mi, mi blog. Y eh, como último consejo, hay que tener paciencia. Y lo dice una persona que no tiene paciencia, porque yo no la tengo. Y como no la tengo, para quien no la tiene, eh, búscate más más proyectos que hacer, ¿no? que es lo que yo hago siempre, eh, un proyecto hasta que no lleva dos tres meses y empieza a lanzarse, no empieza a subir, hay que tener paciencia en eso, con lo cual me busco varios y así estoy entretenido mientras. A mí me ocurre cuando mentorizo emprendedores que eh, la travesía del desierto hasta que consiguen se prequiven de monetizar eh, es muy dura, se me aburren, me quieren cambiar y no. Eh, comprométete con el proyecto mínimo, está seis meses, que haya algún eh, algún beneficio mínimo y eh, planteate con un compromiso de un año y medio para que tengas realmente beneficios y resultando eh, con tanto sonante es lo normal con lo cual eh, espero que este vídeo me os guste si os ha gustado David como como invitado de este vídeo acudir a su canal y por supuesto nos vemos en próximos vídeos saludos a todos